Gabriel Tomás Rodríguez fue apresado por miembros de la policía nacional, acusado de golpear a su pareja. Al ser cuestionado sobre las causas de su detención, afirmó no golpeó a su pareja, en cambio, aseguró fue ella quien lo agredió. A él narra su versión de los hechos. ¿Por qué la golpeaste? Porque ¿Por estaba en el trono, yo ahí. Ah, no, que no, no, no. ¿Han tenido problemas con estos dos? ¿Y por qué tú eh, sale de la autojuicio? Porque tú la viste. A ella, tú la viste no, fue no, ella, ella, pues ella que hoy te llamó. Fue ella que te asesinó. Tú estás detenida. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, ¿Por qué tú, tú estás no detenías? Fue ella que te agredió. Ella no dijo que De acuerdo con sus declaraciones, el hecho ocurrió en un centro de diversión nocturna en esta ciudad. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.